Podemos começar. Podemos começar? Então, vamos lá. É, tudo bem? Meu nome é Altamiro Borges, sou do Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé. Essa é a primeira entrevista especial organizada pelo Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela. Esse comitê é uma articulação unitária, muito ampla, muito plural, que reúne cerca de 40 organizações brasileiras, entre centrais sindicais, MST, entidades estudantis, movimentos comunitários de luta por moradia, organizações de solidariedade internacionalistas, partidos políticos do campo progressista brasileiro e também acadêmicos e intelectuais. Esse programa, que é o primeiro, está sendo retransmitido por 18 páginas aqui no Brasil e também está sendo retransmitido para a América Latina através da página no Facebook do Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela e pelo YouTube do Barão de Tararé. A página do Facebook, do comitê, está conectada com cerca de 20 organizações de toda a América Latina. Para essa primeira entrevista, nós temos o prazer de receber a comunicadora Blanca Tecote, que é uma conhecida lutadora social da Venezuela. Blanca foi ministra das comunicações no governo de Hugo Chaves, a presidiu. presidiu a Venezuela TV, VTV, elegeu-se deputada nacional, foi presidenta da Assembleia Nacional, que é o principal órgão legislativo da Venezuela, entre 2011 e 2015. Em 2016, ela assumiu o Ministério da Mulher e, atualmente, Blanca ocupa um estratégico Ministério das Comunas, que é o coração da articulação entre o governo Maduro e as organizações populares da Venezuela. Blanca, é um grande prazer falar contigo, estive contigo Muito rapidamente, durante o referendo revogatório, obrigado, obrigado, graças pela entrevista. A ideia da dinâmica, eu faço uma primeira pergunta, só para esquentar a conversa, e depois seguimos na seguinte ordem pelos sites que participam dessa coletiva. Seguimos com o Renato Rovai, que inclusive te conhece, já esteve contigo, da revista Fórum. Depois a Michelle, Brasil de Fato, Zé Reinaldo, do Brasil 247, e Marta dos Jornalistas Livres, do site Jornalistas Livres. São todos os veículos que têm grande acesso aqui no Brasil. Cada um se apresenta brevemente e faz a sua pergunta nessa ordem. Pode ser isso? Excelente. Excelente? <risos> então, vamos, vamos adelante. O mundo, branco segue abalado com a pandemia do coronavírus. Milhares de mortos e fortes impactos na economia. A mídia monopolista brasileira, que tem um complexo de vira-lata diante do império, diante dos Estados Unidos, é uma mídia muito colonizada, quase não fala da Venezuela. Quando fala, é para atacar. Eu gostaria de saber de você, que é ministro, que tem amplo conhecimento da realidade venezuelana, Qual é a situação real na Venezuela? Como anda o em enfrentamento à pandemia? O que tem sido feito para diminuir o sofrimento do povo, inclusive nas áreas econômica e social? Essa é minha pergunta. Mais uma vez, graças. Bueno, não, graças a todas e a todos. De verdade, para mim, uma grande alegria poder ter este puente de encontro com todas e todos vocês y sobre todo por la solidaridad y, y el acompañamiento permanente de este equipo, de este grupo, de este colectivo de comunicadores y comunicadoras de la solidaridad con Venezuela. No es cualquier cosa para nosotros, ya que la campaña mediática internacional contra Venezuela es tremendamente grande, intensa, permanente, dentro de una guerra multiforme, y bueno, lograr establecer puentes, romper el bloqueo mediático y comunicarnos con, entre pueblos para nosotros es de extraordinaria importancia. En Venezuela el, el coronavirus, como el, para el resto del mundo, es una amenaza enorme y nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente obrero, ante la primera... Eh, antes de que... si hubiese el primer caso, pero con las alertas mundiales que se levantaron por la experiencia justamente de cómo tuvo que enfrentar China esta situación, el presidente Nicolás Maduro llamó a una cuarentena voluntaria, colectiva y voluntaria. Esa primera acción respuesta muy importante por parte del poder popular, del pueblo organizado, asumiendo y acatando de manera voluntaria, disciplinaria, solidaria, eh, esta cuarentena. Podemos dar datos que son relevantes, porque justamente en los primeros días, las primeras semanas de esta situación, hubo un editorial del New York Times, donde ya anunciaban que Venezuela iba a ser el epicentro mundial de la pandemia. Y alertaban además que para enfrentar eso casi que tenían que hacer una intervención en nuestro país. Esto además nos puso a nosotros en muchas más alertas de las que ya teníamos ante estas predicciones fatídicas del imperio norteamericano. Eh, Venezuela ha tenido un resultado, creo yo, que extraordinario, porque efectivamente nosotros somos víctimas de un bloqueo, de una guerra multiforme, de una guerra económica gigantesca, donde se nos bloquea, se nos impide el acceso a la compra de medicamentos, de alimentos, de insumos, y esto ha sido sistemática, luego de una, una política del gobierno de los Estados Unidos, Luego del decreto eh, vergonzoso del de señor Barack Obama en el 2015 eh, ha venido increciendo toda esta acción que ya no solamente es bloqueo, sino que es un saqueo permanente. En un momento fue a través del contrabando de extracción y ahora a través del robo directo de los activos de la República en el mundo. El robo de Citgo, nuestra refinería en los Estados Unidos que tiene más de 100 estaciones de gasolina también en ese territorio, el robo de Monómeros, una empresa petroquímica venezolana en el Estado colombiano, el robo de nuestras reservas de oro en Londres. Esa ha sido una política donde ya no es solamente el robo y el bloqueo financiero, sino que también ha habido bloqueo territorial y naval para impedir justamente que Venezuela pueda establecer eh, negociaciones, intercambios, comercio con cualquier país del mundo. Eso hace que cualquier intercambio de Venezuela con el mundo sea 200, 300, 500 veces más costoso que para cualquier otro país. Y es una situación que desangra nuestra república. Efectivamente, el imperio planteaba que por los golpes que nos han dado porque eso ha quebrantado mucho, ha golpeado mucho la estructura del Estado y ha golpeado la vida de los venezolanos y de las venezolanas, provocó eh, eh, la, la salida del país de ciudadanos y de ciudadanas, sobre todo eh, profesionales, médicos, educadores, educadoras, y nos ha golpeado. Y bueno, eh, pues planteaban en esa editorial del New York Times que ante ese escenario... Eh, de anuncios terribles, Venezuela iba a ser el epicentro de la pandemia. Ah, luego de todas estas semanas, meses transcurridos, Venezuela tiene datos muy importantes que debemos resaltar. Eh, nosotros tenemos 11 fallecidos. Eh, solo 11 fallecidos y hemos logrado contener. Toda esta, toda esta amenaza que significa el coronavirus porque hemos desarrollado un modelo de salud que considera como elemento fundamental la participación del pueblo, el poder popular desplegado en el territorio. Por lo cual, nosotros estamos haciendo pesquisas, búsquedas, casa por casa. No estamos esperando a que un paciente llegue a la consulta con el síntoma Estamos utilizando todos los mecanismos de organización, de participación, de poder popular en el territorio para desplegarnos y para buscar, para encontrar, para detectar. Venezuela tiene el mayor nivel de pruebas diagnósticas de coronavirus en el continente. Ya hemos superado la cifra de las 800.000 pruebas diagnósticas lo que nos da un porcentaje muy elevado por millón de habitantes. Y eso lo hemos hecho en medio de todas las dificultades, bloqueos, sanciones ilegales, medidas criminales y toda la política de ataque constante que ha en estos momentos recrudecido hasta con la presencia de mercenarios, de acciones terroristas, de injerencia, de invasión en nuestro territorio y nosotros hemos logrado un alto índice de recuperación que más del 90% de los pacientes de las pacientes de COVID están en el sistema público de salud y el sistema público de salud está desplegado sobre todo en nuestros espacios de barrio adentro que es la misión creada por el comandante Chávez y por nuestro comandante Fidel en esa unión amorosa y, y heroica de la revolución cubana y la revolución venezolana para llevar atención directa al pueblo. A lo más alto de un cerro, de una barriada, a lo más profundo de nuestras selvas, en nuestros llanos, en nuestras costas, ahí está un médico o una médica de barrio adentro, ahí está el CDI. Y ahí, en esos centros diagnósticos, que son justamente esos espacios vinculados a las ASIC, que son las áreas de salud integral comunitaria, allí se desplegaron más de 21 mil camas para atender de manera directa a cada paciente. Nosotros, ninguna persona que esté diagnosticada con coronavirus se queda aislada en su casa, sino que inmediatamente entra al sistema de salud y es protegida en los centros diagnósticos en los hospitales Sentinela como les decía, más del 90% en el sistema de salud gratuita del Estado venezolano, en el sistema de salud público. Y podemos decir, de los fallecidos, de estos 11 fallecidos, apenas 3 se produjeron en el sistema público de salud, porque estamos atendiendo y aplicando todo el protocolo que nos permite salvaguardar la vida de cada paciente y esa atención los medicamentos las pruebas diagnósticas la visita para casa por casa es gratuita y cuando se detecta a un paciente inmediatamente su traslado su protección depende del estado nosotros hemos tenido un bajísimo índice de contagio y solo ha aumentado por la presencia de los con nacionales que han llegado al país justamente producto de la situación tan crítica que están viviendo nuestros hermanos en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil. Y ya hemos tenido un gigantesco regreso de población a Venezuela. Hasta ahora se superan los 50.000 Ciudadanos y ciudadanas con nacionales que han regresado por las vías en las que hemos podido tener el control e inmediatamente pasan en, a un proceso de atención, porque el nivel de, de contagio de los con nacionales que han llegado de eh, los hermanos países es enorme y hay denuncias, sobre todo de los que han llegado de Colombia, de que en el proceso de en el transcurso, en el trayecto para traerlos, los han contagiado. Si hay una premeditación de generar una situación de caos por coronavirus en Venezuela. Nosotros decíamos que el 98% de los ingresos de personas por coronavirus se hacen a la red hospitalaria pública, a, lo, a nuestro sistema de salud público. El 80% de los contagiados, de las personas que están eh, enfrentando esta situación de salud, son importados. El 80% de ellos. Y hemos tenido, en los casos de contagio comunitario, han estado muy vinculados justamente a la presencia de eh, compatriotas que vienen ya con el caso importado y que han generado situaciones a lo interno de nuestro país. Pero seguimos recibiendo, dando la bienvenida a nuestros connacionales, garantizando la atención, llevándolos en primer lugar a los hoteles designados, a los espacios de cuidado con la alimentación adecuada y con la atención médica que se requiere. Y en estos momentos, dado el incremento, estamos preparando campamentos para la atención. Pero bueno, nosotros creo que uno de los mecanismos más importantes que tenemos para el control a lo interno, el control nacional, es la plataforma Patria. Este es un sistema de atención, de protección social a través del uso de las herramientas tecnológicas. Y en esta plataforma Patria, están registrados más de 19 millones de hombres y de mujeres de la República. Y en esta plataforma Patria hay un permanente chequeo de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En la plataforma Patria hay un registro permanente, una información constante. Y apenas tenemos un dato sobre algún padecimiento físico, sobre algún síntoma, de inmediato eso se conecta a todas las ASIC en los territorios, las áreas de salud integral, con el poder popular a la cabeza y todo nuestro sistema de salud, y acudimos de manera inmediata a hacer las visitas casa por casa. Ponemos la tecnología al servicio de la protección social y enlazada con la, la atención directa en el territorio. Otra medida fundamental es que el presidente Nicolás, apenas decretó la cuarentena, decretó la total inamovilidad laboral para que ningún ciudadano o ciudadana de la República pudiera ser despedido de su trabajo. La inamovilidad laboral y el plan de bonos, que también se estableció como estrategia para la asignación de los bonos a la familia, para la protección en estos momentos de pandemia, esta plataforma que es el sistema patrio, que con el carnet de la patria permite, sin pasar por burocracia ni por intermediarios la asignación inmediata de los bonos de protección al pueblo. Pero además se ha fortalecido todo lo que es la entrega de las cajas de alimentación. Esto surgió como experiencia justamente por la guerra económica y por todo lo que significó eh, los mecanismos de especulación, de acaparamiento de los productos, de contrabando de extracción de los productos eh, alimenticios para la población venezolana, se crearon los comités locales de abastecimiento y producción, que son los comités, decimos CLAP, y, en, y a través de esos CLAP, en todas las comunidades del país, se estableció con el poder popular un mecanismo donde los responsables por cada calle tienen los datos precisos de la familia para entregar la caja con los alimentos. Por lo cual, tanto el sistema Patria como el sistema de bono como los comités locales de abastecimiento de producción, todo se puso al servicio de la atención al pueblo en la cuarentena para que la gente no tuviese la obligación de salir, sino que pudiera mantener la cuarentena solidaria, voluntaria y colectiva. Hemos tenido un gran un extraordinario nivel de disciplina en la población. En algunos casos con dificultades, justamente lo digo por el tema de la guerra económica, muchos servicios eh, por la dificultad que hemos tenido también para traer insumos, repuestos, se han visto afectados pero además por el sabotaje. El año pasado nosotros tuvimos un golpe eléctrico el 7 de marzo. El 2019 fue muy intenso, la acción imperialista contra nuestro país. Abrimos el 2019 con un autonombrado, con el señor Donald Trump designando en nuestro país un presidente porque a Donald Trump le dio la gana y pues se autoproclamó eh, un personaje vergonzoso, terrible, que ha permitido y que ha sido la justificación para buena parte del saqueo de los bienes de la República. Pero inmediatamente de eso tuvimos también el intento de intervención militar, de intervención terrorista, armada, a través de una fórmula que llamaron la ayuda humanitaria, que fue un acto de violencia y de penetración, de intento de penetración al territorio, tanto desde Santa Elena en Brasil, como en Táchira, por varios puentes. Fue un momento difícil, complejo, pero el pueblo, la Unión Cívico-Militar, logramos detener este plan de agresión, de injerencia, y además eh, logramos fortalecer justamente la unidad, la Unión Cívico-Militar. Inmediatamente de eso tuvimos el golpe eléctrico, y eso afectó mucho. La, el desarrollo productivo industrial en nuestro país salimos adelante. Luego hubo un intento de golpe militar. Esto ha afectado y además en medio de la pandemia también ha habido una agresión constante a la, a, a, a lo, a la producción petrolera venezolana. Y en medio de la pandemia los precios petroleros se fueron abajo, a, a la nada. Y además un boicot para impedir que Venezuela tenga acceso a los químicos que permiten producir la gasolina. Ha generado dificultades enormes para la población venezolana. Pero hay el nivel de organización, de madurez, de conciencia y sobre todo de consulta al pueblo. El presidente Nicolás Maduro no ha tomado ninguna medida sin generar una información, una consulta. Nosotros tenemos, por ejemplo activado el sistema educativo, nuestros niños y nuestras niñas están terminando el año escolar, lo están este, haciendo a través de las redes, a través de distintas plataformas, a través de la televisión y fue producto de una consulta nacional hecha con el sistema patria, donde más de 10 millones de venezolanas y de venezolanos participaron, padres y madres, representantes de niños y niñas para tomar la decisión de manera conjunta. Bueno, ¿Eh? esto está dando, estoy dando mucha información, pero hemos enfrentado la dificultad con unión y sobre todo con poder popular. Disculpe te, te incomodar, pero Rovai, que, que conoce inclusive, tem, tiene una otra entrevista. Entonces, voy a pedir para Rovai de inmediato hacer la, la pregunta para, para ustedes, ¿parece? ¿Sí? Gracias. Muy completo el panel. Rovai. Olá, que tal Blanca, como estás? Bien, bien, camarada. Tranquila. Blanca, eh, a mim gostaria de saber eh, o que passa com o tema dos mercenários agora. É um tema que causou muita eh, revolta em Venezuela e também tem muita repercussão aqui em Brasil. E te pergunto como está com, com a questão, se estão presos, se descobriram algo mais acerca destes de tipos, e também se há algum envolvimento desde Brasil com esta coisa, se há algum envolvimento, se por acaso já descobriram algo que relacione estes tipos com o governo Bolsonaro ou se não passa nada nisso. Bueno, eh, este plan de los mercenarios tiene como uno de los activadores, aunque sabemos que viene desde hace tiempo toda esta política terrorista contra nuestro país y que justamente el año pasado, en este acto de penetración al territorio con la pseudoayuda humanitaria, ahí ya la presencia de mercenarios de terroristas estaba activada. De hecho, en el concierto que hicieron en la frontera, que era como el escudo humano para justificar toda la, la, la acción de, de penetración en el territorio, estaban justamente parte de este grupo mercenario de Silver Cup que están asociados a la seguridad de Donald Trump de manera directa. Y eran quienes custodiaron el concierto eh, de el 23 de febrero de 2019, eran los que tenían la responsabilidad de la seguridad. Ya en ese momento habían grupos terroristas vinculados al narcotráfico, como los rastrojos, también dentro de este plan de un cartel eh, colombiano que está asociado de manera directa justamente a esta acción. Eh, ya nosotros teníamos datos, se habían hecho las denuncias ...internacionales, nacionales, por todas las vías... ...de que habían campos de entrenamiento vinculados al narcotráfico... ...directamente vinculada a la DEA en la captación de estos personajes... ...en el financiamiento, en la logística dentro de Colombia... ...y que el gobierno colombiano estaba facilitando... Eh, ...tanto el accionar de estos personajes, su movilización como también todo el tema del armamento. Ya se había descubierto que uno de estos personajes, eh, eh, Cleaver Alcalá, eh, eh, con una, un cargamento enorme de armas, que eh, fue, este señor se lo llevaron a Estados Unidos, no detenido, casi que fue como invitado especial, después de que lo habían puesto... Justamente en lo que han denominado los gringos el cartel de los soles y la justificación para una agresión militar a Venezuela que es de acusarnos de país eh, narcotraficante. Allí eh, se habían eh, colocado los nombres de nuestro presidente, de nuestro hermano vicepresidente Diosdado Cabello, de todos para justificar justamente la movilización de terroristas a partir de ofertas de 15 millones de dólares por la cabeza de eh, los líderes de la revolución y de y de la dirección política también de nuestro gobierno y de nuestro Estado. Así que toda esta movida tenía el, el movimiento financiero eh, ya desplegado, la justificación que era el tema del narcotráfico y el objetivo que era el, la captura, el asesinato del presidente y de, bueno, como lo decía, de eh, liderazgo político de la revolución bolivariana, con el objetivo de generar una situación de guerra civil, de justificar una invasión mil, militar y de sembrar la guerra, el caos y la destrucción en un momento tan frágil para la humanidad en el continente, porque no vienen por Venezuela solamente. Esto es toda una acción contra América Latina. El desespero imperial por su incapacidad, eh, por ser el país una de las economías más quebradas del planeta, pero además ha quedado al descubierto cuando no puede ni atender a su población, cuando se han convertido ellos en el epicentro de la pandemia mundial. Entonces, eh, es para ellos un objetivo el saqueo de Venezuela y con Venezuela la entrada definitiva en América Latina. Esto de los mercenarios tuvo un capítulo eh, importante el 3 de mayo, 3, 4 de mayo, cuando fueron capturados eh, ocho de ellos, eh, murieron otros, fueron dados de baja, otros en medio de la refriega, y luego intentaron penetrar por varios sitios de la costa venezolana y allí el poder popular, las milicias, eh, el, el, las comunas, los consejos comunales, los consejos de pescadores actuaron y se logró la captura de buena parte de estos mercenarios. Pero este plan tiene mucho rato en Venezuela y hay células paramilitares que están activas en el territorio, en el estado Miranda principalmente, porque allí mandó la derecha durante mucho tiempo y los factores terroristas como voluntad popular, como primero justicia, que se enmascaran como partido político, pero que siempre han sido instrumentos de violencia, de guerra, al servicio del de imperialismo norteamericano, ya habían desatado todo un plan con Uribe a la cabeza de penetración en el territorio. Uno de estos mecanismos también quedó develado. Estas células paramilitares vinculadas al narcotráfico han generado bandas, bandas que son, no son delincuencia común, es crimen organizado, financiado, armado desde los Estados Unidos y desde Colombia para generar una situación de violencia, de caos y de desestabilización en el país. El nivel de organización de nuestro pueblo. Tenemos cuatro millones de milicianos y de milicianas, que es poder popular donde se le ha transferido al pueblo también el poder de las armas. El nivel de organización de autogobierno en los territorios y que nos ha permitido eh, con la dirección política de nuestro presidente enfrentar todas estas dificultades y mantener la paz. Pero obviamente esta acción mercenaria puede tener próximos capítulos, nosotros nos estamos preparando para enfrentar las dificultades, organizando a nuestro pueblo y con lo que es para nosotros una doctrina fundamental de Bolívar que nos legó el comandante Chávez, que es la Unión Cívico-Militar para la Defensa. Pero estamos en pleno proceso de investigación, eh, ha quedado claro la participación de la DEA en todo esto, el que el grupo de terroristas está muy vinculado a la seguridad de Donald Trump y que el, el gobierno colombiano, la oligarquía colombiana ha sido uno de los facilitadores directos de todo este plan. Esto, hasta hace poco hubo un eh, alerta eh, de los Estados Unidos sobre el peligro eh, de Venezuela y que la pandemia nos afecte y, hay varios países, los mismos vinculados al Grupo de Lima, este, pendientes en recibir recursos para ayudar a Venezuela, cuando no están ayudando ni siquiera a sus propios conciudadanos. Por lo cual debe venir una, una amenaza y tal vez la incorporación de otras oligarquías en este plan terrorista en nuestro territorio. Gracias, Blanca. Te pido perdón, pero voy a tener que salir. Y un beso a ti y a toda la gente de Venezuela. Dale. Um abraço. Um... Vale, graças, hermanos. Tchau. Valeu, vai Michelle, Valeu, vai. a bola está para... contigo. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todas que nos acompanham. Boa tardes, Blanca. Muito obrigada por estar conosco e, e compartilhar estas horas de, de debate. Muito obrigada. Eu hablo por Brasil de fato. Nós já nos conhecemos o ano passado também em en uma entrevista sobre as comunas em Venezuela. Eh, voy a hablar en portugués, pero cualquier cosa me avisas y, y, puedo, y puedo preguntar en español también. Voy a tratar de hablar despacio. <risos> eh, bueno, ya antecediendo a todas las otras, ya teniendo essas otras preguntas antes, eu voy a entrar entonces en foco que eu creo que es una de las cosas que nos conectan hoy en este debate, dos de cosas que se conectan, que es el combate a la pandemia y justamente las comunas, ¿no? el papel del Poder Popular en este proceso. En el año pasado ya eran más de 3 mil comunas registradas na Venezuela e mais de 48 mil conselhos comunais, que são esses mini, pequenos núcleos né, que conformam as comunas. É, agora, em abril, é, uma das comunas que também que tem mais história, que está muito consolidada no país, a PANAL 2021, tinha feito um convênio com o, ministro, o Ministério de Comunas para produzir 5 mil máscaras de proteção. E não é só isso, né? tem outras comunas que também foram muito ativas É, nos planos de contingência alimentar, as comunas do campo. Então, a minha pergunta é justamente essa, Blanca. Qual que é o papel das comunas, né do, do, do povo organizado em torno das comunas, junto com o Estado, no combate à pandemia, na prevenção à pandemia? E já engato uma segunda pergunta, porque eu acho que não vai ter tempo de uma, de uma outra rodada, mas a segunda pergunta eu já aproveito também para falar. Qual que é o papel das, das comunas Principalmente nesse momento, né, em tempos de bloqueio, em tempos de uma crise econômica que justamente ela é aprofundada por esse bloqueio e agora por essa situação de pandemia. Qual que é o papel das comunas então na construção da soberania alimentar da Venezuela, uma coisa tão fundamental em qualquer período e acho que agora nesse período de pandemia mais do que nunca. São essas perguntas. Muito obrigada. Obrigada. Blanca. Eh, Sim, sí, tu lo has dicho. Tenemos... 3.200 comunas consolidadas, hubo todo un plan, además de la actualización eh, en el, el año pasado, de 48.200 consejos comunales eh, actualizados, registrados, renovados, todo ese poder popular. Se escogieron más de 2 millones de voceros y voceras del poder popular en todo el territorio por elecciones directas en nuestros consejos comunales. Eh, Así que hay como una fuerza renovada, organizada, militante del Poder Popular. Eh, en este momento apenas se generó el tema de, el, de la pandemia, de la cuarentena, de la amenaza del coronavirus, de manera voluntaria el Poder Popular produjo un millón y medio de tapabocas. Eh, el plan textil, que es todo el tejido de, de textil comunal, se Organizó de manera inmediata para entregar, para producir y entregar de, manue de manera gratuita los tapabocas a nivel nacional, sobre todo a nuestras hermanas de las casas de alimentación, a quienes están en, en el PAE, que es el programa de, de alimentación escolar, eh, a todos esos, y los CDI, que son los centros diagnósticos integrales de atención, ¿no? Entonces todo el tema de salud y de alimento tuvo el apoyo de las comunas en la producción de las mascarillas eh, para, por, el, por parte del plan textil. En este momento se hizo un plan ya programado con el Estado y se produjeron dos millones de tapabocas más de mascarillas ya en este momento eh, financiados por el Estado para garantizar que todo el tejido textil comunal siga produciendo, activándose y tengan recursos para, para, para permanecer activos. Igualmente, nuestro plan textil está en, eh, vinculado a toda la producción de uniformes escolares y todo eso sigue en marcha en medio de las dificultades. Con el COVID, el, uh, es determinante la participación del poder popular. Nosotros tenemos inmediatamente los comités de prevención, son brigadas de salud desplegadas junto a los médicos, y a las médicas, a todo el personal de salud en cada territorio. Cada jefe de calle, cada consejo comunal, tiene la lista de familias, las, eh, las, en este caso, las características de cada uno de los ciudadanos que necesita atención especial, porque son hipertensos, o porque tienen diabetes, porque tienen alguna dificultad respiratoria, y tienen que ser protegidos. Entonces, nosotros tenemos la capacidad por consejo comunal de tener exactamente las condiciones de salud de nuestros eh, comuneros y comuneras, de los habitantes en el territorio, porque además la distribución de medicamentos está vinculada a la organización popular, y bueno, eso nos ha permitido prevenir. Y cuando se ha detectado, sobre todo con, con el Poder Popular o con la Plataforma Patria, que hay una alerta sobre las condiciones de salud o sobre síntomas particulares en algunas familias, inmediatamente el Poder Popular se despliega en el territorio. Mecanismos como el de las cajas de alimentación, eh, se organizaba por calle para ir a buscarla, ahora el Poder Popular la lleva directo a cada casa para que la gente no se despliegue. Las casas de alimentación, que también era el espacio donde se atendía a la población más vulnerable, golpeada por la guerra económica, en este caso adultos mayores, eh, personas con alguna discapacidad, niños y niñas. Entonces ahora, desde la casa de alimentación, la comunidad se hace cargo de la distribución directa al hogar. Ha sido determinante eh, la participación del Poder Popular para la prevención, el control de los mercados, de los espacios este, de, de, de compra, de venta, de productos, allí también el Poder Popular ha estado trabajando para garantizar que se mantenga el uso del tapaboca que se logre eh, utilizar los gel y los procesos de desinfección. Así que es determinante el Poder Popular. En lo productivo nosotros tenemos fortalezas, pero también debilidades. Eh, la, el plan de siembra eh, comunal se ha visto afectado por la falta de insumos, de semillas, sin embargo, en todo el territorio nacional se han generado experiencias como la del CONUCO, que es la producción eh, eh, en pequeña escala, eh, coordinada por la gente, donde se produce con vivo insumo, donde las semillas son semillas originales, locales, y hay algo que ha sido muy importante, que es el, el circuito económico comunal, el intercambio entre las comunas para desplazar el mercado capitalista y lograr una comercialización solidaria, amorosa, cooperativa. Entonces tenemos intercambio entre comunas productivas y comunas urbanas. Entonces los compañeros del Maizal le traen a los compañeros del 23 de enero, de, del Panal, eh, el, el maíz, y igualmente están generándose procesos productivos en todos los territorios. Creo que es el momento de la comuna. Tenemos que dar un salto. La nueva normalidad, el mundo post-pandemia, debe ser el del Estado comunal, el de la ciudad comunal, el que permita la planificación en el territorio, la sustentabilidad de cada territorio, pero también la disciplina, la organización y la solidaridad como el mecanismo de defensa fundamental. Así que estamos en medio de la dificultad generando todo un plan para transformar el modelo económico desde la perspectiva comunal en un circuito económico solidario, socialista, productivo, que pase o que no termine siendo cooptado ni secuestrado por la lógica capitalista del mercado. Es, es complejo, es parte de la tarea que tenemos ahorita, hemos tenido varios encuentros vía... Eh, digital, día virtual, pero hay intercambios permanentes entre las distintas comunas en, en torno a mantener mercados comunales solidarios y productivos planificados desde las distintas comunas. Es un esfuerzo enorme, implica cambiar también paradigmas dentro de nuestro Estado, es que el Estado comunal pueda efectivamente eh, derrotar al Estado burgués no es una tarea fácil porque en medio de todo el ataque imperialista nosotros necesitamos eh, mantener y por mucho tiempo quienes lograban enfrentar el bloqueo eran los privados. Así que los privados tenían más mecanismos de compra en el extranjero que el propio Estado. Terminaron fortaleciéndose algunos de estos sectores en medio del bloqueo y de la guerra económica. El poder comunal, estas formas de intercambio solidario con otros pueblos es, son difíciles en medio de tantas dificultades como las que nos uh, impone el bloqueo y las sanciones ilegales. Pero nosotros estamos generando mecanismos internos, tanto de producción como de intercambio, de comercialización y de, eh, de alguna manera, de procesamiento de lo que producimos para que no termine cooptado o secuestrado por el mercado capitalista es un proceso complejo es un proceso difícil pero es el camino y es además la voluntad de nuestro pueblo no volver a ser dependiente de los monopolios sino generar nuestros mecanismos de producción de intercambio y de comercialización solidaria gracias Michelle gracias Blanca pasar para Zé Reinaldo. Boa tarde, camarada ministra Blanca. Um saludo ao povo venezuelano, ao seu presidente Maduro e a toda a gente luteadora de aí. É, boa tarde aos colegas que participam desta entrevista coletiva. É, eu sou José Reinaldo Carvalho, editor do Brasil 247, um site de notícias muito popular no Brasil, da mídia alternativa, sempre noticioso e solidário com a causa venezuelana. Ministra, é, durante esta semana, a partir do sábado, do domingo último, começaram a chegar e a ingressar nas águas territoriais venezuelanas é, os navios provenientes do Irã, cinco navios, é, carregados com um milhão e meio de toneladas de combustíveis, As notícias que chegam aqui informam que quatro desses navios já nas águas territoriais venezuelanas, alguns deles já aportaram e já estão em processo de entrega do combustível. É... Nós observamos que esta operação solidária do Irã com a Venezuela é... despertou a ira, do imperialismo, que ameaçou, inclusive, de interceptar os navios, ameaçou com bloqueio naval, algo que se soma a este bloqueio intolerável que a Venezuela sofre por parte do imperialismo estadunidense. Devemos observar ainda que, porque isso chama a atenção da nossa gente, o Irã também é um país bloqueado. Então, nós temos aqui dois países bloqueados pelo imperialismo, mutuamente solidários. Então, a nossa pergunta seria, primeiramente, qual o impacto econômico que esta entrega do petróleo terá no sentido do alívio das sanções que atormentam o povo venezuelano e, como a senhora vê também, o impacto geopolítico. Porque, por exemplo... A imprensa iraniana, durante a semana, é, repercutiu a posição do governo iraniano, afirmando que o poder unipolar do imperialismo estadunidense está no fim, está acabando. E esta entrega do petróleo, essa operação solidária, é um exemplo disso. Então, como a, a camarada ministra vê e também o impacto geopolítico que tem esta operação solidária entre esses dois países fraternos, que são a República Islâmica do Irã e a República Bolivariana da Venezuela. Muito obrigado. Valeu, Zé. Blanda. Bueno, sim, sí, esto é es extraordinário. Tiene uma importância enorme para nós e nosotras no país, porque não é só. Eh, la, el combustible, sino que nos permite tener varios insumos químicos que necesitábamos para activar nuestras refinerías, que parte del de bloqueo, el sabotaje, habían estado paralizadas. Entonces no solamente vamos a lograr llevar el combustible necesario para toda la actividad productiva y para todo el transporte, eh, sobre todo de alimentos que necesitamos en el territorio, sino que además nos permite activar refinería. Esto no es solo importante para Venezuela, es fundamental para el Caribe. Venezuela ha garantizado el suministro de combustible a nuestros hermanos del Caribe, que por muchos años fueron afectados de manera terrible por los mecanismos de saqueo de los Estados Unidos. Nosotros le dábamos un combustible subsidiado a los Estados Unidos y luego ellos se lo vendían al Caribe, a Haití, a los países más necesitados de manera brutalmente eh, especulativa. Y los hacían dependientes. Con el comandante Chávez se crearon eh, experiencias como Petrocaribe y logramos generar todo un, una, un comercio solidario para activar la industria eh, de todos nuestros países hermanos en el Caribe para apoyar además la vida, la vida, eh, cotidiana de, de estos pueblos, por lo cual la fortaleza de Venezuela en este terreno nos va a permitir el, el fortalecimiento de todo el Caribe, principalmente. Igual nosotros comerciamos con, con, con todos los pueblos que, con los que es posible en el continente y ayudamos cuando es posible, cuando habían gobiernos que permitían el intercambio y que no estaban totalmente arrodillados a las órdenes gringas. Pero, eh, decíamos, esta acción solidaria, valiente, eh, del de pueblo iraní, eh, nos fortalece, nos ayuda, y además permite la activación de PetroCaribe, que es crucial para el desarrollo de nuestros pueblos. Y creo que además, como eh, lo, ha, lo, lo decías en, en la pregunta, eh, queda de desenmascarada, la impotencia imperial que antes solamente con una amenaza paralizaba a todo el mundo y ahora los pueblos tienen la dignidad de levantarse y de no seguir arrodillados a pesar de que hemos sido víctimas de sus agresiones, de sus eh, criminales bloqueos, de sus medidas terribles, terroristas, como fue justamente el asesinato del Soleimani allá en Irak, eh, eh, eh, y, el, y, el, y la presencia de mercenarios gringos acá en Venezuela. El intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto del año 2018, y todo lo que se ha ido, nosotros hemos ido desmontando distintos eh, intentos de, de, de crimen, de golpe, de magnicidio, una cosa brutal, que todos los días... Estamos frente a una bomba de tiempo, pero los pueblos hemos dicho, basta. Como esa frase del Che, de esta humanidad que ha dicho basta y ha echado a andar. Y creo que este andar es indetenible. No hay chantaje que pueda eh, impedir el avance de los pueblos. Y por eso para nosotros es tan significativo, tan simbólica porque es una relación que va más allá de lo comercial. Como decía el comandante Chávez, es la diplomacia de los pueblos, la que nos ha permitido que el valiente pueblo iraní, a pesar de las amenazas, haya llegado. Y nosotros también, de manera valiente, hemos custodiado en nuestro mar territorial la llegada de estos buques, con nuestros aviones Sukhoi artillados para defenderlo, Porque somos un pueblo libre, porque somos un pueblo soberano, porque nos ha costado mucho la sangre de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, para tener patria, la lucha de centenares, de miles, de millones de hombres, de mujeres, para que un racista, machista, criminal, empresario, crea que puede poner a un títere y convertirlo en presidente y pasar por encima de la voluntad de un pueblo porque amenaza, porque tiene el poder de las armas en sus manos. Nosotros somos un pueblo pacífico y queremos la paz. Por encima de todas las cosas queremos la paz. Porque la única forma de que nuestro pueblo eh, pueda tener felicidad, pueda tener desarrollo, pueda resolverse la gran deuda que durante 500 años se ha generado contra nuestros pueblos en América Latina, es en paz. Pero la paz solo es posible si uno tiene patria donde ser ciudadano, ciudadana, plena de derechos. No hay posibilidad de paz en medio de la exclusión, del racismo, del patriarcado, de la injusticia, de la barbarie. Y por eso para nosotros la defensa de la patria es la defensa de la paz. Tenemos patria, como nos decía el comandante Chávez antes de su partida a Cuba el 8 de diciembre del año 2012. Tenemos patria, patria para siempre y en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Por eso la defensa de nuestro derecho a comerciar, a vincularnos con el mundo y la valentía de un pueblo como el de Irán, en, efectivamente, cumplir su palabra, llegar a nuestro puerto a pesar de todo, es para nosotros una gran victoria, que es la victoria de esta humanidad. Que yo estoy segura, como lo decía el Comandante Chávez, que este siglo, el siglo XXI, es el siglo de América Latina. Este siglo, el siglo XXI, es el siglo de los pueblos. Y ese imperio se desploma, es peligroso, justamente por eso, por su caída. Pero no podemos nosotros de ninguna manera volver atrás. Somos libres, soberanos, independientes y nuestro destino es la victoria. Así que sí tiene un, para nosotros un contenido épico esta relación con Irán y esta valentía de nuestros pueblos en cumplir con la voluntad que es el bienestar de nuestros pueblos sin atender a las amenazas y a las pretensiones criminales del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Zé Reinaldo. Gracias, Blanca. Vamos a pasar para a última pregunta, antes de a gente tentar fechar aquí a nossa coletiva. Pasar aquí para Marta, de Jornalistas Libres. Marta, la bola está contigo. Gracias, Miro. Buenas tarde, Blanca. Boa tarde a todas y e todos que están assistindo a esta entrevista. Eu sou Marta Raquel, de Jornalistas Livres que é um portal independente de jornalismo construído de uma forma também coletiva e voluntária por comunicadores do país inteiro. E aí, a minha pergunta é, minha dúvida, né? É, as políticas de contenção do coronavírus da Venezuela deveriam ser vistas como um exemplo para o mundo todo, mas a gente sabe que não é assim, né? E eu gostaria de saber como vocês estão enfrentando essa contra-informação que a extrema-direita estadunidense tem produzido sobre a pandemia na Venezuela. E uma outra pergunta é sobre o dia a dia, que é como os venezuelanos estão encarando o isolamento. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não está conseguindo um grande isolamento, mas na Venezuela isso deu resultados. Então, eu gostaria de saber como o povo venezuelano está reagindo ao isolamento. Bom, bueno, é mais fácil para nós enfrentar a pandemia del coronavirus que el bloqueo mediático de los gringos. Eso ha sido más duro. Como te decía, nosotros hemos tenido, en todos estos meses, 11 fallecidos. Eh, pero los gringos reportan que hay 30.000. Están... Es una cosa bárbara. Y no importa si eso no tiene ningún tipo de verificación en la realidad. Nosotros hemos estado trabajando de directamente con la Organización Mundial de la Salud. Hemos tenido aquí la presencia de eh, científicos de China, hemos tenido el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud, tenemos certificación de todo el proceso, tanto de atención preventiva como el tratamiento y el protocolo también para la cura y la efectividad, porque hemos logrado la recuperación de muchos pacientes. Sin embargo, bueno, esto es ignorado completamente por los medios masivos de comunicación y es parte de la campaña internacional. Como te decía también, hoy entran a nuestro país, hemos registrado más de 50 mil con ciudadanos, eh, eh, con nacionales que entran, que vienen de Brasil, que vienen de Colombia, que vienen de Perú, que están llegando y sin embargo están llegando porque eh, han enfrentado en esos países la exclusión, la pobreza, la no atención al tema del coronavirus, han, han enfrentado también la xenofobia y llegan aquí y son recibidos. Pero la matriz mediática que intenta ACNUR imponer en el mundo es que ahora hay una ayuda especial para Colombia o para Perú o para Chile o para Brasil para atender a los venezolanos. Y todo el plan es cómo financian la acción de desestabilización contra Venezuela. Como tú lo decías, eh, el modelo de atención al coronavirus en Venezuela es ejemplar. Y es ejemplar primero porque pone en primer lugar al ser humano y no al negocio, porque tomó la decisión de la cuarentena a tiempo, porque garantizó la inamovilidad laboral para los trabajadores y las trabajadoras, porque ha garantizado llevar el alimento a las casas de 7 millones de familias porque ha ido a la pesquisa y hacer las pruebas a más de 800.000 hombres y mujeres, lo que nos da un porcentaje de los más importantes de pruebas eh, de, de coronavirus, de pesquisa del coronavirus, de las pruebas aplicadas por millón de habitantes en el mundo. Porque hemos logrado que gran parte de los pacientes entren al sistema público. El 98% de los pacientes entran al sistema público y reciben atención gratuita. Y el porcentaje mínimo que está en el sistema privado, la medicación se la garantiza el estado de manera gratuita. Porque vamos a buscar al paciente aún antes de que haya reportado de manera formal eh, una, una situación de salud grave, nosotros vamos ante cualquier síntoma, porque hay poder popular organizado en el territorio para conocer cuántos adultos, adultas mayores tenemos cuántos de esos son diabéticos cuántos de esos son hipertensos cuántos de esos eh, tienen algún padecimiento respiratorio que necesita atención especial por lo cual en nuestro país eh, la, el porcentaje de pacientes con síntomas es bajísimo porque hemos pre, pre, prevenido que aumente el impacto de la enfermedad y hemos atendido a tiempo. Además, como hemos cumplido con la cuarentena de manera disciplinada, hemos logrado que haya un bajísimo índice de contagio. El 80% de la población contagiada es importada. Viene porque nuestros, tanto por la llegada de vuelos internacionales, antes de que cerráramos los vuelos, como por la presencia de connacionales que están entrando, devolviéndose al país, que fueron víctimas de toda la guerra económica y de toda la guerra psicológica para que se fueran del país y hoy están regresando. Y buena parte de ellos ya han regresado contagiados. Sin embargo, hemos logrado, y quiero aquí ser muy justa en, en esto, lo hemos logrado porque hemos tenido el apoyo irrestricto, solidario y amoroso de la Revolución Cubana. Solo es posible porque estamos unidos, Cuba y Venezuela, en la atención. La, el sistema de salud, eh, barrio adentro, el sistema de protección en Venezuela es creado por Hugo Chávez y por Fidel Castro. Y es defendido hoy, hoy por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, y por Díaz-Canel, porque seguimos teniendo apoyo. Y esto digo que es un ejemplo, porque si no tuviésemos gobiernos traidores y mercenarios, en buena parte de los países que están sufriendo, como en el caso de Ecuador, esta solidaridad, esta, este encuentro entre los latinoamericanos y las latinoamericanas nos permitiría hoy enfrentar con, con mucha más asertividad, con mucha más eficacia esta pandemia. Pero lamentablemente la política de Estados Unidos es la de dividirnos y la estrategia de las oligarquías es la de sembrar guerra, destrucción, violencia entre nuestros pueblos. Quienes nos hemos mantenido unidos, como Cuba y Venezuela, hemos logrado salir adelante cooperando solidariamente entre nosotros. Y eso debe ser la premisa de América Latina. La única forma de que América Latina se prepare para el mundo post pandemia, para la nueva normalidad, es que logremos la unidad de los pueblos. Es determinante, es la unidad de los pueblos. Y yo creo que en eso es Venezuela un ejemplo. Nuestra política de Estado se fundamenta en el poder popular, porque solo el pueblo salva al pueblo. Cuando el pueblo es protagonista, cuando el pueblo es consciente, asume de manera eh, disciplinada y protagónica todos los procesos, entre eso enfrentar una invasión extranjera o el coronavirus. Entonces creo que, que lograr eh, establecer los bonos, que es una cosa que es importante, la plataforma patria, el plan, la, la, este sistema tecnológico que nos permite tener un registro de todos los ciudadanos para la protección social, 19 millones de hombres y de mujeres están en el sistema y tenemos consulta permanente, encuentro permanente. Es una, voy a utilizar un término mediático, de una especie de big data, pero con objetivos diferentes. Son El objetivo fundamental es el de la protección, el de la solidaridad y además para, para pasar por encima de la burocracia de los intermediarios, tenemos reportes de cada familia. No, solo, no solamente sobre la salud, sino también sobre la educación y el otorgamiento de los bonos es directo y no pasa por un esquema eh, financiero, burocrático, que impida que la gente acceda a la banca, sino que a través de esta pl plataforma patria el bono es asignado de manera directa a cada ciudadano y ciudadana de la República. Entonces, son distintos mecanismos que deberíamos compartir los latinoamericanos, las latinoamericanas, que nos permitirían con toda la experiencia de todos nuestros países, garantizar la vida del pueblo y garantizar, eh, enfrentar de manera efectiva esta pandemia. Gracias, Marta. Gracias, ministra. Eh, Nós estamos com uma hora de conversa. Nós ainda tínhamos duas perguntas. Uma que tinha sido feita pelo Giovanni Del Prat que é um jovem lutador, ele é da Alba Movimentos Capítulo Brasil e é um dos organizadores do Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela, que queria saber mais sobre as comunas. Mas me parece que a ministra já respondeu isso à Michele, do Jornal Brasil de Fato, deu uma resposta bastante didática sobre o papel das comunas. Já o Felipe Bianchi, que também é outro jovem, combativo, que é dirigente do Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé, tinha perguntado sobre o papel da comunicação. Mas me parece que agora a ministra também tratou disso ao responder a questão da Marta dos Jornalistas Livres. Nesse sentido, eu penso que a gente podia caminhar para o final da nossa entrevista com uma hora de trabalho. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, a ministra Blanca E. ministra das Comunas, que está, está carregada de trabalho, tá 200 por hora de trabalho, mas foi muito solícita na entrevista, nos ajudou muito, esclareceu muito, faz o um contraponto ao que a mídia monopolista brasileira diz, né? reafirmar aqui os princípios do nosso Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela, que é de solidariedade ao povo venezuelano, de repúdio às agressividades imperiais dos Estados Unidos, de rechaço sua postura servil e colonizada do governo Bolsonaro, um governo que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, e do desejo da paz na vizinha Venezuela. Venezuela, Gostaria de perguntar para a Blanca se ela gostaria de dar uma palavra final para a nossa entrevista, para os brasileiros que a acompanharam e a conversa. Bom, bueno, em primeiro lugar, graças, graças. Isso é es uma forma de romper esse bloqueo tan brutal que hay a nivel mediático contra Venezuela y más allá de un bloqueo es romper con la campaña de satanización, de criminalización que busca esconder el ejemplo, porque si este ejemplo de cómo el poder popular garantiza bienestar, vida, solidaridad en el pueblo, esta, esta forma de organización, esta transferencia de poder al pueblo política, económica y hasta militar, cuando nos hacemos milicianos para defender nuestra patria esta transferencia de poder para el autogobierno en los territorios, si esto se comparte y se conoce seguramente en el Bronx estarían haciendo una comuna por lo cual la campaña mediática eh, no es solamente es, eh, por, por tratar de, de, de, de criminalizar a Venezuela sino porque no se conozca en el mundo, que no conozcan nuestros hermanos y que no se oiga el ejemplo que puede ser Venezuela. Decir en este momento que en medio de este bloqueo, de estas sanciones, de estas agresiones, nosotros tenemos solo 11 fallecidos, es una verdad luminosa, es una verdad extraordinaria y es una verdad que a nosotros nos permite tener claro que vamos por el camino correcto. Entonces, bueno, nuestro agradecimiento profundo por la solidaridad, pero sobre todo nuestro agradecimiento porque sigan en batalla, porque sigan adelante, porque no los detenga nada, porque se libere Brasil, porque no vuelvan más nunca a estar gobernados por un títere de los gringos. Y esa batalla es la mejor, el mejor acto de solidaridad porque América Latina tiene que unirse. Y es una tarea de los pueblos, solo el pueblo salva al pueblo y contamos con ustedes, hermanos, hermanas, y sabemos que otro mundo es en este momento no solo posible, necesario, y imprescindible, sino que ya lo estamos haciendo. En él, este mundo lo estamos construyendo. Así que, bueno, gracias. gustaría de agradecer mucho a Renato Rovai de la revista Fórum a Michelle del Jornal Brasil de Fato, a José Reinaldo del Portal Brasil 247, a Marta de Jornalistas Libres a toda a equipe que ajudou na organização dessa coletiva, a equipe deu um show técnico na coletiva e, mais uma vez, muitas graças, ministra. Venceremos? Venceremos. graças